Fra, fra, frank, da, amen. Yeah, eh, eh. Porque quiero estar contigo, bebé. Dame amor y placer, hey, no, dame amor y placer. Yeah, mami, de otra vez. Solo súbete a mi nave. Dame amor y placer, hey, no, dame amor y placer. Mucho cariño lo trata bien suave Ella es la que sabe huela como una ave. Si tiene una flecha no hagan que la disparen Mi baby you got it. No hagan que me desgarren Mariposas en el estómago generan un desmadre hace que me desmaye Mis pies que sembraren Escapando de los sonidos horribles de la calle Quédate conmigo un ratito más Por favor esta vez no te vayas Lo sabes. Vez más, sabe que no soy como los demás, como los demás, como los demás, yeah, yeah, yeah. yeah. Porque quiero estar contigo, bebé, dame amor y placer, hey, no, dame amor y placer, oh, es yeah, más Y placer, hey, no, dame amor y placer, yeah. Quiero caminar todos los días with you. Que mi día gris lo convierte en azul. Mi vida completa quiero with you. De tu mano siempre solo with you, yeah, yeah, yeah. No digas nada, solo ven conmigo. Abrimos una brama enfrente del río. Si paso mis últimos días, que sea contigo. Pensé que estoy Me dejaste maquinando Ya parezco un loco Loco por tu amor Ya ni yo sé quién soy Si el mundo está en tu contra Estoy en contra del mundo Así que no Así que no Dame tu love Solo súbete a mi nave let's go Así que no Así que no Dame tu love Viajemos a un nuevo paraíso Por favor Quédate conmigo un ratito más Por favor esta vez no te vayas Lo saco más sabe que no soy como los demás Como los demás Como los demás Yeah, yeah, yeah eh. Porque quiero estar contigo, bebé Dame amor y placer, hey, no Dame amor y placer, yeah Mami, vente otra vez Solo súbete a mi nave Dame amor y placer, eh, hey, no, dame amor y placer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fra, Fra fra fra yeah, Alex yeah, partiendo el beat otra vez